que hemos venido trabajando duro desde, desde el principio de año para poder preparar el equipo que, que hoy empieza a, a practicar eh, creo que tenemos un reto importante eh, tanto para nosotros mismos como para nuestra fanaticada eh, de demostrar que lo que pasó el año pasado es parte del proceso eh, pero que ya nosotros vemos eso se, se ha superado creo que tenemos jugadores nuevos jugadores de jóvenes que van a poder entrar y aportar mucho y vamos a tener un equipo muy diferente, no solo al equipo del año pasado, sino a equipos que hemos tenido en años anteriores, porque el tipo de jugador que vamos a estar viendo son jugadores eh, de rapidez, son jugadores chocabola, que es un poquito diferente a lo que tradicionalmente teníamos en el pasado, que nos concentramos más en lo que era picheo y, y defensa, yo creo que el picheo y la defensa va a ser importante, eh, pero también en la ofensiva creo que se va a notar la, la mejoría. Mira, yo creo que siempre del primer día que nosotros entramos y fue el discurso que siempre dimos, esto era un proyecto de cinco años. El proyecto, el primer año ganamos y por ende todo el mundo entendió de que, de que ya habíamos llegado y realmente no, lo, no ganamos, pero el, otro, el año después entonces ahí se pagó, digamos, el tema de, de, de los talentos, del talento que teníamos, que había que continuar lo desarrollado. Ya el año tres, cuatro y cinco. Eh, ...que fueron los años donde ganamos dos y llegamos a la final en el otro... ...pues ahí ya cosechamos los muchachos jóvenes, eh, los cambios que se hicieron... ...todo lo que se, se hizo para eso, ahora bien, todo eso tuvo un precio... Eh, ...el precio de que se sacrificó mucho talento para lograr esos tres campeonatos... Eh, ...dejamos ir jugadores que probablemente que están aportando en otros equipos... ...todo fue parte del plan de los cinco años, al terminar los cinco años... ...el año pasado nosotros sabíamos que iba a ser un año difícil... Eh, lo que nos iba a dar a nosotros un poquito de respiro era si parte de los muchachos que cogimos en el draft podían aportar, eh, pero la mayoría de los picks principales que cogimos en el draft pasado, antepasado eh, pues no, no, no le permitieron jugar, entonces salimos a jugar con un equipo donde ya los caballetes nosotros estaban en Grandes Ligas o estaban en Japón y donde los dos pilares veteranos que era Lugo y Tati se habían retirado, entonces nos quedamos con un equipo eh, de muchachos jóvenes, muchachos que querían jugar pero en un equipo que estaba que le faltaba algo eh, y eso lo sabíamos se trató de compensar algo con los refuerzos que trajimos pero los refuerzos aquí son una lotería eh, y en ese sentido pasó, pasó yo creo que este año ya la, eh, Moisés y su equipo se han preparado eh, tenemos jugadores eh, jóvenes que ya van a entrar del draft antepasado y del draft pasado y de este draft que van a empezar a jugar desde el primer día y y la, la inyección de talento joven se va a notar desde el primer día, y eso es ya el núcleo que yo siempre hablo cuando me hablan del núcleo. El núcleo de recogido lo estamos reconstruyendo, y yo creo que, que este es un año este es un año positivo donde la meta es, eh, la primera meta es llegar a Ron Robin. Ya después que tú llegas a Ron Robin, todo cambia: pues, está el draft de nativo, está los importados que ya tú puedes conseguir, que normalmente tienden a aportar un poco más que en la primera mitad. Eh, o sea que estamos donde queremos estar eh, Y estamos muy confiados con los jugadores que tenemos Sentimos que la experiencia total en el estadio Quique ya tenía que cambiar eh, Y en eso se están habilitando unos parques nuevos Que vamos a, a anunciar probablemente en los próximos días eh, se, está, se, va a habilitar, se está poniendo eh, una pantalla gigante nueva eh, No la que se publicitó mucho eh, hace unos meses Pero se está poniendo una donde estaba el scoreboard eh, viejo se va a poner una ahí que va a complementar la que está en el, en el center field, y esa pantalla gigante va a conllevar, digamos, un atractivo importante. Eh, además de ya la experiencia en sí del fanático, el tema de la comida, había que darle su mejor y se está mejorando. El tema de la accesibilidad de los precios de las bebidas también. Eh, y ya después, las otras sorpresas que traigamos en, en, en el camino eh, van a ser muy. Este año vamos a, a presentar un, un video de una canción que nos hizo lo, lo hicieron los hermanos Rosario. Eso se va a presentar cuando hagamos el lanzamiento. Eh, realmente ellos no hicieron la, la, la, la canción, nos la, no la regalaron el año pasado, y la idea era que le íbamos a, a presentar eh, al principio el Ron Robin. Como no se dio el Ron Robin, eh, tenemos la canción, pero se pudo aprovechar y hacer un video, eh, un video musical, que creo que recolecto un poco lo que es el espíritu y el ánimo de los fanáticos ecogidistas. Y eso, ese video quedó, ya yo lo vi, quedó muy bonito y, y lo estaremos viendo pronto. <música>